Kixboxer, bueno esta vendría a ser nuestra ventana donde tenemos todos nuestros efectos aquí podemos encontrar los que queremos y simplemente los seleccionamos y luego arrastramos hacia el track donde queremos incluir ese efecto instrumento virtual o efecto rápidamente vamos a ver el otro eh, media items propietas bueno estas son las propiedades de los, de los ítems ¿Sí? si nosotros seleccionamos un ítem ahí rápidamente nos nos va apareciendo ahora corto aquí las propiedades el tiempo que dura sí y podemos ir a hacer algunas variaciones si queremos bajar el volumen normalizarlo bueno y otros tipos de opciones no me detengo mucho allí seguimos avanzando tenemos que media explorer sí está aquí bueno aquí este nos sirve para importar eh, importar eh, files ya sean wap o de cualquier otro tipo de sí. uy uy qué pasó aquí <ríe> están festejando bueno <ríe> eh, bueno entonces aquí vamos a ir a buscar nuestros distintos files que queremos importar dentro del Dentro de nuestro proyecto, como ven aquí hice, coloqué el docker a la parte derecha de este, esta ventana, bueno la quito, vamos a ver este, no, set items, bueno este no me, no me voy a detener mucho, creo que lo voy a tratar ahorita en, el, en los siguientes menús, así que lo cierro pero para ver que aquí lo tenemos también. Performance Meter, bueno, este lo vimos hace un momentico, pero no dijimos nada sobre él. Eh, este nos ayuda para ver lo que, cómo está trabajando nuestra PC, el, el tipo de, de RAM que estamos usando, el que tiene, lo que tiene el sistema. Aquí tenemos una gráfica de, de cómo se ha ido moviendo a lo largo del, del, de lo que hemos trabajado, cómo ha trabajado nuestro nuestro sistema. Aquí vemos cada una de las tracks que tenemos. El porcentual de, de CPU que está usando. En este caso, como ven aquí, este está el primer track que no me lo muestra. Que más adelante le digo por qué es que no me lo muestra. Estoy utilizando 2.44%. Estoy tratando la voz con unos compresores, con con un limitador y unos ecualizadores, entonces me está consumiendo ese tipo, esa cantidad. Normalmente si yo utilizo, voy a ingresar aquí un efecto. Vamos a ver, ingresamos un efecto aquí. Entonces, ¿cuál era? FX Boxer. Voy a escribir aquí, en este recuadro, este efecto es un para monotorizar <risa> y por ejemplo lo coloco andar vemos que ya aquí están dentro de la guitarra me está usando 0.23% sí, entonces vamos viendo visualizando cuánto estamos usando y aquí nos, nos da un total bueno, así por encimita eso es Ah, aquí por ejemplo nos dice cuántos efectos hemos puesto en, ese, en esos track. Aquí tengo 8. Uy, <ríe> bastante efectos para tratar la voz. <ríe> ok, no. Cierro aquí esto. Bueno, quito estos efectos. Remover. Listo, limpiamos un poquito. Voy a quitar este mixer de aquí. Y continuamos a ver qué tenemos por acá performance ya lo vimos project media fx by bueno qué decir de este este es un, un modo de tener organizado todos los eh, todos los archivos que hemos importado dentro de nuestro proyecto entonces por ejemplo aquí tenemos estos cuatro sonidos y los podemos visualizar podemos visualizar los originales aquí están los mismos archivos pero las, las cantidades como los hemos dividido dividido y tratado entonces hay más de por sí aquí la cantidad de efectos que tenemos dentro del, del proyecto items group bueno ahorita no tengo seleccionado nada pero podemos eh, ag si agrego un grupo por ejemplo clic arrastro aquí con clic derecho y se acuerdan que era con g a grupo listo ahí me aparece un grupo eh, me aparece el grupo 9 porque anteriormente estuve haciendo unas pruebas antes de hacer del tutorial y llegar al grupo 9. Entonces ahí ya sabemos que si yo selecciono aquí el grupo 9 es, tengo, lo tengo asignado allí a estos dos a estos dos files. En take comps, mmm, bueno se puede. Es una forma parecida, solo que mmm, podemos ir organizando ir colocando folders de distintos takes y podemos visualizar el, en el orden que queramos de importancia si estamos tratando en alguna parte ir seleccionándolos y es un forma, una forma de tenerlos organizados voy a ver si más adelante trato un poco este, eh, esta partecita ¿vieron? ya me alarqué aquí mucho decía, decía que era rápido que iba a hacer esto en vez no es que siempre de todas maneras uno se queda <risa> tratando de, de especificar de qué en qué consiste cada una de estas vistas bueno este ya lo vimos Regions, eh, regi, regiones, marcas, manager este lo veremos más adelante bueno aquí de todas maneras les digo que este es para para ver las cantidades de marcas y regiones que vamos haciendo a, a lo largo de, de nuestro proyecto más adelante vendremos a, a tocar mejor este tema mm. Routing matrix bueno esto no no se, no se me vayan a asustar los nuevos esto no es jueguito de damas <ríe> es simplemente una forma de visualizar eh, más rápido los tipos de envíos mm, como les dije antes voy a tratarlo de los envíos eh, cuando voy a tratarlo de los tracks sin embargo aquí ya lo tenemos y pues simplemente como cómo se ve esta configuración aquí bueno lo trataremos más adelante así que no se preocupen routine matrix bueno se la quitamos eh, scale fine bueno este bueno es un es una ventanita que nos ayuda a una aplicación pequeña que nos permite encontrar una escala dependiendo a las notas que oprimamos voy a hacer un pequeñito, un pequeño ejemplo así, de, no vuelvo a tratar este, esta, esta, esta ventana a ver, voy a agregar un instrumento virtual, doy clic derecho virtual instrument y bueno voy a colocar este de Cocos Sí, como ven ahí ya empezó las posibles, las posibles escalas que podrían componer la secuencia de, melodía, de, de notas que oprimo entonces hice esa secuencia y aquí me dice que puedo puede ser eh, un do mayor o un, o trabajar sobre um, la natural menor. Bueno.